de estudiantes eh, lo que buscamos es traer eh, a los chicos ¿no? que encuentren un espacio para poder eh, ser, nosotros ser de nexo con el, los directivos. Este, participamos junto al municipio de actividades culturales, eh, estamos en la lucha por el boleto educativo gratuito para la ciudad de Gualeguaychú, junto a, en, en comunión con otros centros de estudiantes de otras instituciones de Gualeguaychú. Este, ofrecemos el servicio de fotocopiadora, cine, todas las semanas. Eh, también el kiosco con artículos de librería, clases de, de apoyo en, en las materias básicas como química, matemática, como para también acompañarlos a los chicos, sobre todo en el ingreso. ¿Quiénes participan en el centro? Como bueno, somos estudiantes de todas las carreras, tenemos representantes de la carrera de nutrición, de la licenciatura en bromatología, tecnicatura en química y tecnicatura en gestión gastronómica. Nuestro objetivo principal es poder llegar a todos, a todos los chicos, para eh, poder de alguna forma devolver lo que la universidad nos está dando. Y por eso nuestro objetivo es también es que se acerquen más los chicos para poder trabajar y obtener mayores beneficios. Por ejemplo, poder tener un comedor en la institución y teniendo mano de obra, como lo es eh, la Tecnicatura en Gestión Gastronómica y eh, la Licenciatura en Nutrición, llevarlo a cabo. Este patio estaba lleno de, de basura, tenía eh, instrumentos de laboratorios viejos, que estaban en desuso, eh, mobiliario viejo y roto. Entonces nosotros pedimos si nos podían eh, dar este lugar para nosotros recuperarlo. ¿Para qué? Para tener un espacio de recreación. Y, y bueno, pudimos recaudar fondos para pintar, acomodar. Eh, se arregló la reja, eh, se pintó el suelo, el, el piso, eh, se tuvo en cuenta un montón de cosas. Y el laburo salió de, de los propios estudiantes. El diseño fue una propuesta que lo hizo el artista eh, Gurí. Mino nos, nos, nos gustó mucho porque la explicación es como que eh, hay una, una cultivación ¿no? del conocimiento en cada uno de nosotros. Es por eso que está la imagen de, del hombrecito con, con el árbol que le sale de la cabeza.